Aquella anciana mujer sabía una antigua leyenda, y el héroe de esta leyenda se llamaba Dango. Aquel día, cuando un joven le preguntó a la anciana qué podía ser aquella luz tenue en el horizonte, ella le contó la leyenda que hoy traemos a nuestro canal de YouTube. La leyenda trata de Dango, un héroe que pudo sacar a su pueblo de la oscuridad y murió por ello. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El héroe por Máximo Gorki. La vieja Isergila dormitaba moviendo la cabeza. En las lejanías de la estepa tenebrosa y oscura aparecían de vez en vez llamitas azules. Brillaban y se extinguían como cerillas que alguien encendiera y apagara el viento. Eran extrañas, fantásticas llamas azules. ¿Ves aquellas chispas? Inquirió Isergila. Aquellas chispas azules que brillan en la estepa. Contesté preguntando. Sí, las azules. Yo ya no las veo. ¿De dónde vienen esas llamitas? Pregunté a la anciana. Esas chispas provienen del corazón de un hombre. Hubo una vez un corazón que se inflamaba. De él surgieron esas chispas. Ya te contaré todo eso. Es un cuento viejo, de cuando los hombres eran más bellos y más fuertes. Los hombres hermosos escasean cada vez más. Ahora los hombres se acomodan más fácilmente a la existencia vulgar. Se quejan de todo y son incapaces de gestos y hechos heroicos. Y Absorta en sus ensueños, mirando a la estepa, empezó a contar la historia del corazón inflamado, el aquí. En los tiempos antiguos había un país, no sé dónde, rodeado de bosques impenetrables. Se abría por uno solo de sus lados, a una estepa cuyo verdor se perdía a lo lejos, a lo lejos, en el horizonte. En aquel vivía en los tiempos más lejanos un pueblo poderoso. Llenos de elarcimiento y de vigor, aquellos hombres gustaban la alegría de vivir y nada ambicionaban. Pero un día ocurrieron grandes desdichas. Del fondo de la estepa se lanzó sobre ellos una onda extranjera, que les lanzó a lo más profundo del bosque, allá donde las bromas estaban suspendidas por encima de los pantanos. Los árboles se levantaban del suelo tan cerca unos de otros que sus ramas enmarañadas ocultaban la bóveda del cielo. Apenas si el sol las podía atravesar y cuando sus rayos conseguían llegar hasta la superficie de las aguas cenagosas, tales miasmas se esparcían en el aire que los pulmones más robustos padecían. Entonces las mujeres y los niños rompían a gemir y fúnebres pensamientos ensombrecían las frentes de los hombres. Hubieran querido abandonar estos lugares malditos, pero ¿qué hacer? ¿Volver atrás y caer en las manos crueles de los enemigos o hundirse más profundamente aún en lo desconocido en el corazón del bosque? Ninguno tenía bastante ánimo para tomar una resolución, aunque todos eran fuertes como robles. Silenciosos, rígidos como columnas de piedra, los árboles erguían sus troncos en la penumbra grisácea. Por la tarde, cuando llameaban las hogueras del campamento, sus brazos extendidos parecían querer enlazar a los hombres en un abrazo más estrecho todavía. Y cuando al viento sacudía sus cabelleras trémulas... La gran voz del bosque dejaba oír un sordo gemido, una melopea lúgubre y amenazadora, una especie de canto fúnebre para los desgraciados que se habían rebujado en su amparo. Continuaban meditando, mudos, respirando el aliento empozoñado de las aguas. Continuaban durmiendo cerca de las hogueras del campamento, a cuyos reflejos aparentaban danzar sombras silenciosas. Y para todas, aquellas sombras que danzaban eran los malos espíritus del bosque y de los pantanos, que se burlaban de sus desventuras. Nada aniquila tanto el cuerpo y el alma como el abatimiento. Así es como poco a poco aquellos hombres sentían debilitarse su fuerza y ensombrecerse su voluntad. La cobardía y la falta de ánimo se apoderaban de ellos... Y ataban a sus manos otro tiempo tan robustas. Ante el cadáver de aquellos a quienes cada día hacían perecer las exhalaciones de las ciénagas, las mujeres lanzaban lamentaciones y gritos de desesperación que, contenidos primero, subían ahora desgarradores hacia la bóveda sombría. Y otras veces... Llenos de una súbita rabia, pensaban en ir directamente contra el enemigo, con peligro de su libertad y de su vida, porque la esclavitud y la muerte eran preferibles a aquella tortura. Entonces fue cuando, entre los hombres, se destacó Danko. Tenía la belleza y el ardimiento de la adolescencia. Los hombres hermosos son siempre bravos. Dirigiéndose a sus compañeros, les dijo. Hermanos, el pensamiento no resuelve, por sí solo, todos los problemas. Necesita el concurso de la acción. Si hay una piedra en medio del camino, con pensar solamente en que es un obstáculo no la hacemos desaparecer. Es preciso la acción para que la piedra no obstruya el paso. ¿Por qué enervar nuestras fuerzas en pensamientos sombríos? ¡Levantaos! ¡Atravesemos el bosque! Como todas las cosas de la tierra es natural que el bosque tenga su fin. ¡Vamos, hermanos, en marcha! Todas las miradas cayeron sobre el que hablaba así. En sus ojos brillaba tal resolución, tal convencimiento de la victoria, que... Como un solo hombre, todos tendieron sus brazos hacia él y le aclamaron. Se puso a la cabeza y ellos siguieron a su guía, llenos de confianza. ¡Ah! El camino era áspero. Los árboles, los tallos, se entrelazaban como serpientes, formaban un muro casi impenetrable cada día. Una nueva víctima se hundía en las profundidades de la ciénaca. Cuanto más se avanzaba, más el bosque y el pantano multiplicaban sus acechanzas, más se agotaban las fuerzas también. Empezaron a oírse las murmuraciones. Se dudó de Danco. Se dijo que era joven e inexperto. Va sin rumbo. No se extravía. Pero sin perder su valor y seguro de vencer, Danco iba siempre adelante, a la cabeza de todos. Un día la tempestad asaltó el bosque, haciendo oír su sorda y amenazadora voz. Lo envolvió una gran oscuridad como si todas las noches que se han sucedido desde el nacimiento de la tierra hubieran acumulado en aquel lugar su horror angustioso y siniestro. Bajo los árboles gigantescos caminaban los hombres minúsculos, y los árboles robustos se cimbreaban como rosales, Zigzagueaban los relámpagos, lanzando súbitamente a través de la noche sus zarpas de espectros, como para arrebatar a los seres extraviados que huían, tan pronto deslumbrados por la luz como sumergidos en las tinieblas. Extenuados se detuvieron al fin y rodearon a Danco. Empezaron a gritar. —¡Nos ha engañado! ¡Nos ha perdido! —¡Muera! ¡Que muera! De pronto la tempesta se calmó. Un último relámpago como un presagio pareció confirmar ese juicio, y un estrecimiento de placer pasó sobre las cimas. —¡Hombres débiles! —gritó Tanco—. Vosotros me habéis elegido por guía. Conozco el fin y voy directamente a él, menospreciando los obstáculos. Pero sin conservar el valor y la fuerza para sobreponernos a ellos, os dejáis abatir por la extensión del camino, y es un rebaño de corderos lo que yo llevo detrás de mí. Otra vez se levantaron gritos de muerte, y el bosque los acogió. Danco miró a aquellos por quienes se había sacrificado, y vio que eran semejantes a bestias. Detrás de aquellos ojos fijos en él no habían almas. Comprendió que ninguno le tendría misericordia y, ante esa ceguedad, estalló la indignación en su corazón. Luego le invadió una piedad inmensa, una angustia indecible, y le hizo pensar que, sin él, aquel pueblo amado caminaría hacia la muerte. Se apoderó de él un deseo todavía más ardiente de salvar a aquellos miserables. Este arzor iluminó su mirada, pero sin comprenderle y para oponerse a su cólera apretaron más estrechamente el círculo. Y la buchedumbre rugía sin cesar, los relámpagos derralgaban la noche y el bosque cantaba siempre su lúgubre canción. Permaneció con la frente levantada. En sus ojos brillaba una llama a la que fluía todo su amor. —¡Oh! ¡Sálvalos! —se gritó con una voz que dominó el mugido de la tempestad. —¿Y entonces? —¿Entonces? Desgarrando su pecho se sacó el corazón y, con las dos manos en alto, lo levantó por encima de su cabeza. El corazón irradiaba como el sol. El bosque quedó de repente en silencio y ante la llamarada de amor la obscuridad retrocedió cediendo de sitio. Sobre los mismos abrojos, a ras de las aguas estancadas, la irradiación se extendía. El pueblo quedó pretificado por el espanto. —¡Vamos! —gritó Danco Y se lanzó hacia adelante con paso firme ocupando su puesto, elevado siempre para mostrar el camino, el corazón deslumbrador. Todos le siguieron. El bosque, sorprendido, sacudió su cabellera y nuevamente hizo oír su mugido. Pero los pasos de los hombres apagaron su voz, porque ahora marchaban todos sin temor, encauzados por la estela del corazón llameante, dominados por una fuerza irresistible y mágica. Todavía caían víctimas innumerables, pero se dormían en la muerte sin una lágrima, sin un lamento. Danco caminaba siempre delante de sus compañeros, sosteniendo su corazón aureolado de luz. Y he aquí que, bruscamente, el bosque, vencido, se separó delante de ellos, dejándoles libre el paso y cerrando después en ruido su espeso muro. Con todo su pueblo tanco se precipitó en la luz del sol, en el aire puro, perfumado con el aroma de las plantas. La tempestad estaba ahora detrás de ellos. El sol extendía su divino resplandor sobre la estepa ondulosa, sembrada de flores. Mirradas de gotas de rocío brillaban entre la hierba. Acababa la tarde. Los rayos del sol se ocultaban coloreando de púrpura el torrente cuyas espumas eran rojas, como la sangre que brotaba del pecho de Danco. Moribundo ya, lanzó una mirada postrera sobre la estepa inmensa en que su pueblo libre iba ahora a vivir, y el héroe cayó al suelo y murió. Los árboles en lontananza admirados dejaron oír el murmullo. Se deslizó una brisa sobre el césped salpicado de su sangre. Pero alegres, ebríos de esperanza, los hombres no pensaban ya en él y no veían que el corazón ardiente llameaba siempre al lado del cadáver. Uno de ellos se dio cuenta de pronto y, prudentemente, lo aplastó con el pie. El corazón de Danco despidió algún, algunos fulgores, luego se extinguió. Y es de este corazón de donde provienen todavía las luces azules que, antes de las tempestad, brillan en la estepa como pequeñas lenguas de fuego. Cuando la vieja hubo acabado su hermoso cuento, una calma espantosa se esparció por la estepa como si quedara asombrada al saber la proeza del temerario danco, que dejó arder su corazón por amor a los hombres y murió tan bellamente. Apoyada sobre su asiento, la vieja se estremecía de cuando en cuando. Yo la miraba absorto, pensando en el gran corazón flamígero de tanco y en la fantasía humana que creó leyendas tan bellas y tan vigorosas. Pensaba también en los tiempos antiguos de los héroes y las hazañas, y, por contraste, se me representaba nuestra época triste. Pobre en hombres fuertes y en grandes acontecimientos, rica en desconfianza fría, que de todo hace burla, tiempo miserable en que pululan los hombres raquíticos de corazón, muertos antes de nacer. Sopló el viento y levantó los harapos que flotaban sobre el pecho seco de la vieja Iserguila, que se había dormido profundamente. Cubrí su viejo cuerpo y me tendí en el suelo junto a ella. La estepa estaba silenciosa y sombría. Lentas y tristes se arrastraban las nubes por el cielo. El mar murmuraba una queja sorda y plañidera. La vieja y serguila dormía cada vez más profundamente. Quizás dormía ya su último sueño. Fin